Bueno, estamos muy contentos, la verdad, también, de que gente que ha estado colaborando con alumnos que han estado aquí y demás, vengan, aunque no hayan venido al curso, vengan a, a, al, al concierto de, de fin de curso, que, que para nosotros es una maravilla poder contar con, con gente que se ha formado un poco aquí, ¿sabes? O sea, a, entonces, Dieguito es un bajista que ha estado... ¿sabes? Aquí te tengo. Ha estado con nosotros otros años y queremos invitarle a que toque con nosotros. Un aplauso para este chico. Ahora, futuro, gran futuro, gran bajista, esto promete. Y, y gran presente, porque la verdad es que siempre es un placer tocar con él. Musicazo. Este es otro tema que está en el disquito de boleros, que se puede comprar. No, no, hoy no, hoy no. No lo hemos traído, ¿eh? No queremos abusar tampoco. ellos son los protagonistas. ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarte qué pasó. Tú no sé, no sé decirte cómo fue, no, no sé explicarte qué pasó O, vos, o tu boca fueron, Tus labios o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Y nada más no sé, no, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó. Hemos hecho un par de temas en castellano y ahora volvemos a nuestro natural ser, que es cantar en foráneo. Si bien entiendo, como ya he dicho otras veces, los que ya me habéis visto más veces, sabéis que conozco de vuestra idiosincrasia del bilingüismo anglo-español en La Bañeza. De hecho hay gente que me dice en algún concierto que doy así, de los de Agosto, de los de Elvis, algún año... Alguien me ha enmendado la plana y me ha dicho, es que cuando dices, ahorre esa es en pues tiene usted razón, pero es que se me fue el santo asilo. Dije pues mira a ver, porque no, lo, no eres creíble ya. Muchos, muchos, prácticamente todos los alumnos que están en el curso, cuando yo empecé a venir aquí a hacer el rollo este de... Fare, no habían nacido. Por lo tanto, ¿verdad? Dice, Julio, imita a Elvis. Para, para prácticamente todos ellos, una cosa normal que ocurre en agosto es que viene un tío de dos metros y hace your your eso pasa en muy pocos sitios de España. Y ya luego cuando, cuando me invitaron a, me ir a, a impartir el, el curso de extensión universitaria ya se cerró el círculo y ya dijeron, bueno, ya, no sé, píllate un piso por aquí o algo. Eh, vamos a interpretar un tema de jazz, un estándar de jazz que se titula I get a kick out of you, que es algo así como, tiene una traducción, algo así como suspiros de un botijo en altamar. Los que sois de francés, pues no, pero los que sois de inglés estoy seguro que ya habéis pillado enseguida el rollo. En la batería está Iván el profesor de percu. y vamos allá I took even one step, it didn't for me to but I got a kick out of it. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick when it's clear to me. what is spread to me It's clear to me You are both